es un momento importante en el ecológico, sobre todo en Latinoamérica, en España también. Y se empezó a pensar en ese sistema de, de rescatar ese sistema social de confianza, en donde siempre había un trato directo con, con la gente, con el campo, y, y no sabemos en qué momento de todo este, este sinfín de progreso, hemos llegado a Exacto, ¿cómo es posible? por lo menos unos dos años de estar trabajando y también con viajes a Brasil, conocer las experiencias. Entonces se nos presentó la oportunidad, gracias a la Fundación Interamericana, la IAF que nos apoya, y fuimos a Brasil a participar con la gente de la Real Gloria Proya y Ahí fui a ver parte por parte con la gente del Senado y hemos visto cómo, cómo se hace la certificación, cómo es el la de participación, y son varios factores. Y entonces, de ahí vinieron, de ahí ya vinimos a, a meterle el banda, a registrar en el Senado y a empezar a buscar que vamos a recusar, un comité de ética tiene un comité de ética que está más arriba ¿no? porque la gente de Senado es parte de la autoridad de control ellos no están dentro, el Senado no certifica es este comité de ética el que certifica entonces en este comité de ética ¿quiénes conforman? ¿Quién conforma? ¿verdad? y ahí tenemos a la ONG, la de Vida, Paraguay Orgánico está la gente de la Gobernación del Departamento Central, técnico de la DEA los, eh, consumidores nosotros también, productores, empresas, sí, 10, eh, miembros conforme al combinador. De Después tenemos otro filtro que es más pequeño, que el sistema interno de control, el SIC, como cualquier certificador, que es el primer filtro por donde pasa la documentación. ¿no? Tenemos inspectores de campo, tenemos técnicos de campo que recoge la fija, que registra a los productores. Un proceso largo, pero es necesario. ¿verdad? Prácticamente nosotros nos movemos de acuerdo también con lo que hacen el centro de tercera parte. Los registros, las la navillas, todo lo que vivimos es lo que teníamos, porque yo fui también inspector con IMO anteriormente, y entonces ya sí como trabajamos en la certinha de la tercera parte. Por eso eso no ha tanto y ahora lo estamos pecando y este ya es el segundo, en 2013, recibió la primera la certificación. Y a partir de ahí decía una webcam. Fue el primero que nos ha ahora que son certificados grandes pues yo quiero ver su certificado y desde la próxima semana quiero su producto en el ahí y después acá a febrero y de otra, ya mucha gente que tenemos pues gracias al esfuerzo de tanta gente que está detrás de todo esto y aquí estamos con mucha gente puede ver cuántos productos tenemos en Ecuador tenemos una pequeña tienda y esa San no es eso, una tienda ecológica todo esto fue gracias al apoyo de la Fundación Interamericana que nos dio esta oportunidad para poder mostrar que lo que estamos haciendo. Porque anteriormente no medio con médicos Pero desde que tenemos la certificación y creamos productores, es más, somos más serios que de la parte. ¿Por qué? Porque la gente al Senado va, visita a los productores finca por finca, toma mucho pues tiempo y los trae y los analiza en el laboratorio. ¿Qué más credibilidad de la gente de esto? El resultado de, de la hecha agenda que tenemos consumidores que tienen capacidad, sus signos tienen laboratorio, también los varios, humanos que estudian los productos, empezaron estos antes, los no botes y otros productos, y esos resultados, nosotros podemos vamos a poner en la etapa para mostrar a la gente que sí es también, que sí es que le Porque el, el, el que la presión de los productos que tienen acá, de la humanidad de la entidad, ¿quién te garantice que es la hecha? Sí. Ahora sí, vamos a hablar como queda, tenemos el sello, tenemos estudios laboratoriales, el Senado esperando los, los últimos tres que hicimos en el Senado, y la certificación participativa está dando el Senado espera que 8 y 8 organizaciones se vayan sumando. En Brasil, por ejemplo, envió su SPG. ¿verdad? Y lo que ellos pueden decir, con el SPG puede importar. Lo que esperamos que alguna vez la haga también, eh, hemos solicitado, tenemos ya en este mayo, el primer encuentro a nivel regional, de eh, la por eso fue por un primer evento. Mi a la gente de Costa Rica, de México, de Ecuador, Bolivia, de en Brasil. Entonces, gente que la diferencia. Hay un plan para este tema. ¿verdad? Y yo vine y sometimos, pero es un proceso, sometimos a, ¿cómo se dice? Para que ellos vengan y nos digan, está bien, está mal, está el evento. Y fue muy positivo este encuentro. Está todo sistematizado ese evento. ¿verdad? Y pues, fue un éxito vamos siguiendo con este nuevo invitamos a más gente, ahora lo más, nuestra puerta porque la demanda es... nos va faltando faltar también vamos visitando a más de productores y ofreciéndole, le ofrecemos un mercado le ofrecemos una situación de diversión y le ofrecemos que hay que quitarle una coquilla cobertura también entonces, estamos abriendo de a poco y... cosas como este que se hace, ¿verdad? y también, que también tengo en Lima Vivo la fe de mi esquina. Ese es un logro, un, un, un éxito. ¿verdad? Y siempre pensamos, como estamos con la tienda, ojalá que hay una vez se acabe la cuenta de un común y lo pongo en el culo, el mundo absoluto y agarré una maravilla para el Así que, no felices por estar aquí hoy con lo que tenemos. Gracias, General. Realmente es hermoso ver el resultado de tanto esfuerzo, de tanto trabajo de muchos años y de muchísimas por compartir todo el trabajo de ustedes. Un fuerte aplauso entonces a Daniel Genaro, representante de dos equipos maravillosos. Bueno, ahora vamos a hacer una siguiente charla. Un segundo. trajo una salsa fermentada que hacen unas abuelas en el Amazonas que hacen de una mandioca y nos quedamos todos alucinantes. de tan sencillo que era, era casi imposible de, de entender que estaban alucinando. esas son las cosas de las que a veces nosotros decimos qué, qué fantástico que es eh, realmente asombrarse de algo que está tan cerca porque eso también sucede ah, en bueno. Paraguay. Y poníamos un ejemplo de Si vos le veas a alguien que tiene ahí de lejos, que no le conocéis, que tiene seis dedos en la mano, ¿sí? ah, o bueno. pues, si de repente te sale uno y dice: Sí, bueno, eso pasa con los ingredientes, no está Genera ¿sí? una sorpresa cuando te esa gastronomía de una manera realmente asombrosa, que es la capacidad de asombrarse de lo sencillo y de lo que se lleva haciendo tanto tiempo. En este grupo, bueno, la verdad que es, no sé, acá primera línea de batalla, perna Álvarez, creo que muchos la, la conocen por varios frentes. Contempla la ¿verdad? pero ella es una gran estrella, le paran en la calle. Eh, tiene un programa que realmente causó bastante eh, impacto: Era ir, ir a recorrer las familias ¿verdad? y ver sí. un poco qué era lo que hacía. Y eso tuvo mucha fuerza. Eh, empiezo por la casa. Margarita Mirón también tiene un bagaje y un recorrido amplio, muy amplio. Es investigadora, es una artista, de una Que también nos va a aumentar un poco, no vamos a tener tiempo para todo porque en un rato, duramos dos y cuarto, dos y media, vamos a comer, ¿no? la comida ya está. Así que, pero vamos a hacer un tiempo, vamos a esperar que se siente un poco, que empiece a doler el lugar que huela. La lucha por la soberanía alimentaria. ¿Y por qué la soberanía alimentaria? ¿Y por qué tan casualmente una organización de mujeres abrazamos esto? Bueno, por el rol histórico que nos ha tocado desempeñar a las mujeres, la de encargarnos de la alimentación en nuestro Altamente político decía: además de rentable, porque vendemos nuestros productos. Entonces de despoblamiento, de desampecinización, Cuál es, y cuál es el sentido de una, hablemos de esto, de una oferta gastronómica. Hoy para hoy siempre, sin él, una oferta gastronómica, siempre se debe, como muchos veces en para qué es el futuro. Ahora, lo que hay que preguntar, con todo eso, es ¿cómo piensan sostener eso? Yo realmente alguien te y digo, no, no sé. Seamos claros, ¿no? Esto, si el 80% no es la boda Mira, ¿y ¿sí? una dieta forzosa, era no comer carne, frito, grasa, la. Es lo que nos llevó este cretinismo biológico. Siempre sí, pienso que la, la mejor manera realmente es que compartir cualquier cosa es como contar una historia, sobre todo con una historia que uno vivió y aquí empezamos. Pues a... decías como muy extenuantes, pero ahora que lo pienso como, creo que fue como su um, mayor legado, porque ayer me daba como que la imagen que yo tengo de mi niñez como más impactante era estar viajando en un campero, la que tenía una magina pequeña debajo del vídeo panorámico y como estar viendo. y siempre los viajes atingales... Y por, por sandalias de plástico pero lo más como paradójico de la cintura que de vuelta con la plata del pescado lo que compraban con esa plata era un mercado en el granero de dinero y la cosa que, que me parece que es la metáfora de lo que nos, lo que nos pasa yo quedé como muy inquieto con la imagen y al día de dado como un dinero para hacer un desarrollo productivo y se supone que yo era el responsable como de traer de vuelta en qué se iban a gastar la plata y por el camino pensando en la historia de las dulces se me ocurrió invitarlas a cocinar. you no. dije, bueno, yo estoy muy confundido porque no entiendo pues eso que ustedes dicen, pero no entiendo por qué ustedes decidieron cocinar eso. Si yo apenas llegué ayer, y pues finalmente pues yo vengo de afuera. Entonces me dijeron, no, la respuesta es muy sencilla también. Y es que nos dimos cuenta, hablando con usted ayer, que usted lo aprecia. Y yo creo que en el fondo es tan elemental como que nuestra cultura lo que... señalan esos gestos toda esa riqueza como cultural que está guardada por esa pena que y yo digo, en ese momento yo pensaba que los que tenían pena eran ellos, pero cuando yo regresé a un momento Finalmente, yo sí creo que cocinar y el alimento es como el acto más político que existe hoy. Lo que decidimos comer, con lo que decidimos cocinar, es como nuestra forma más activa y más directa de enunciar como lo que nosotros pensamos que debe ser como nuestra sociedad y creo cuentas en una